le llamaban de antes, las aguas negras, o para que me entiendan, como este es un programa pedagógico, las aguas de la mierda, de la cacá de la gente, que llegaba a donde está el control de todas esas aguas de San Francisco, la que se iba supuestamente ya purificando, esa agua la enviaban a las pipiotas. Y hubo casi muerte, inclusive yo creo que hubo gente herida peleando por esa agua sucia con la que se mojaba la pipiota. Entonces, si se debía el, el río Masacre, tengan ustedes la seguridad que esos campesinos no lo van a tomar como un problema de patria, no, como un problema de intereses que es lo que produce guerra. Y aquí en el periódico, sale en el periódico, una situación altamente peligrosa y es que en el periódico sale que aquí se está utilizando, aquí se está utilizando 10 mil obreros solo en el área de la construcción. O sea, solamente en el área de la construcción se están utilizando 100 mil obreros, miren ahí. Estudio dice, demanda obreros haitianos, sobrepasa los 100 mil, solamente estamos hablando del área, del área de la construcción, ahí no está el motoconchismo, ahí no está la parte agrícola, ahí no está la parte ganadera, ahí no está la parte de otro tipo de actividades, solamente la construcción se está demandando 100.000 hogares. Entonces, si tú coges mil oberos, más el porcentaje tan alto de las mujeres pariendo aquí haitianas, prácticamente estamos invadidos por los propios haitianos. Entonces, yo me preguntaría si esto sigue así y se produce una guerra. Va a ser una desgracia. Gente realmente que no son el enemigo. El enemigo es el presidente de Haití. El que dio la orden para que se hiciera el canal fue Jovenel Moise. Él fue el presidente. Bajo la teoría que ellos necesitan agua. Entonces, todo el mundo... Déjame coger esta llamada. Buenas noches. Buenas. Sí, buenas noches. Buenas noches. Eso es de expresar mi opinión sobre los haitianos. La lo primera medida que hay que tomar es en los hospitales, ya que eh, de cinco camas en cada habitación, cuatro de ellas están ocupadas por haitianas. Y eso influye mucho en el poder el, el que ellos ejercen sobre nosotros. Pues gracias y tenga buenas noches. Mira, mija, realmente la situación es grave. Le estoy diciendo que desde La Paja hasta el Guineal, por cada dominicano hay tres y cuatro haitianos. En La Malena, donde yo tengo mi proyecto, en La Malena, por cada dominicano ya hay seis haitianos. Entonces, imagínense ustedes, ¿cómo diablo qué, qué se va a suceder aquí? Si en un momento dado, los campesinos de Dajabón, de Villa Pico de Gallo, de San José, eh, de Cabrera y en toda esa zona, cuando se produzca que le quiten el agua... Tengan ustedes la seguridad que ese pleito viene, como venía ahí en el caso de La Pipiota. Entonces los guardias, ¿hacia dónde van a tirar? ¿Y quién controla de que en el barrio en Jagüechivo, un borracho quiera tirarse cinco, matar cinco o seis haitianos? Que no son el problema. Y esa y esta teoría, a mí lo que me da más pena es que esa teoría dice que es que los dominicanos no quieren hacer trabajo duro. Esto, esa teoría no es real, esa vaina no es real. Todo esto ha sido planificado por Estados Unidos y los países grandes, incluyendo a Francia. O sea, lo que quiero decirle, que el caso con los haitianos ha sido organizado, ha sido sentado en una mesa, planificado y por ahí de ahí es que ustedes ven que hay sacerdotes dominicanos que hasta tienen oficina en defensa de los haitianos. Oficina pagada por Estados Unidos. Pagada por Francia, que reciben ayuda precisamente para eso. ¿En nombre de qué? De que ellos son seres humanos. Pero espérate, no le quitamos que, es, que sean o no sean. Pero quien debarató su propio país. Señores. Haití tenía arroyos, tenía ríos. Y Haití desbarató su propio país fruto del desorden, de la desorganización y de los presidentes que le ha tocado vivir. Entonces jodieron a su terreno y ahora quieren también venir a terminar la situación de aquí. ¿Sabes lo que es, por ejemplo, en La Malena? Que un haitiano te roba el, los ñames. Lo ñame es una cosa que casi siempre se ha robado. Aún cuando estaban los dominicanos, pero los dominicanos que robaban ñame, ¿sabe lo que hacían? Que sembraban la cabeza del ñame. O sea, se lo robaban, pero y el artiano no... Se lleva el ñame, pero no te entierra, no te siembra. Porque esto es parte de la cultura de ellos. Y esa, eh, eso que se dice... Que los dominicanos no quieren trabajar y por eso le dan la justificación. Eso no es cierto, eso es parte de, de, la, de, de, montar, de montar ese proyecto de que los dominicanos... No, eso no fue así. Este proyecto de traer aquí a los haitianos, de producirse esta realidad de que se necesita de 100.000 haitianos solo en el área de la construcción eso se dio de la siguiente forma, o sea, eso fue eso no crean ustedes que eso tiene 10 años eso tiene desde la época de Trujillo, estamos hablando de 60 y pico de años que se traían aquí haitianos para picar caña ya los generales, que eran los encargados de traer los haitianos se le pagaba el sea le pagaba a ese militar le pagaba 50 centavos por cada haitiano que traía entonces eso se fue organizando el campo y específicamente la malena donde yo tengo donde yo vivo con, vivo un 50% de mi vida, esta es la malena yo vivo aquí 50% y la, y la otra parte la vivo en la malena la malena cuando yo llegué hace 30 años yo llegué a desbaratar cinco vehículos porque la carretera de La Paja hasta mi casa se tomaba dos horas y tres horas para llegar. Pero todo esto era a propósito. Balaguer, que era quien le tocaba en ese entonces, no le prestaban dinero para arreglar carretera a los dominicanos todo dinero que le prestaban a Balaguer, se lo regalaban, había un capítulo que decía 0.5% se puede utilizar en el campo. ¿Cuál era la idea? No invertir en el campo para que el dominicano tratara de venir del campo voluntariamente. ¿Cómo así? Bueno, si sí, yo tengo cinco hijos, llegaron a octavo y para y quería que los hijos siguieran estudiando, los padres terminaban. ¿Qué terminaban los padres? Bajando a la ciudad, donde ellos pudieran seguir después del octavo curso. Además, sacarte cinco, o seis sacos de boba o de guineal, hasta montarlo en un jeep que te lo trajera, o una camioneta te lo trajera a la ciudad,